Yo decido si te queda de otra o no te queda de otra. qué crees? No te queda de otra. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ¿Adiós. A los visionarios siempre nos dicen que es muy pronto. 80 ¿Sí? likes. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?